El resultado de las últimas elecciones produjo movimientos sísmicos en la política argentina, eh, entre ellos cambios en el gabinete, se esperaba más, al fin y al cabo eh, salió dujobne entró la Lacunza, ministro de, de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Al parecer no demasiadas definiciones dio eh, en estas horas. Nos acompaña Esteban Mercatante, economista, autor de Salir del Fondo, para charlar un poco esta situación. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, Esteban, eh, ¿te parece, digo, qué análisis podés hacer? ¿Qué te pareció eh, eh, los primeros anuncios, los primeros signos que dio el nuevo ministro de Economía? ¿Hubo algún cambio? Bueno, lo que hoy vimos básicamente fue un mensaje de vamos a mantener los últimos anuncios. Uno lo que puede decir es que le faltaba una cara de ministro a lo que se había dicho desde el miércoles de la semana pasada, porque Duhovne fue el gran ausente en la jornada del de, de miércoles y la del jueves cuando se anunció lo del IVA la, o la suspensión de los combustibles y determinadas medidas de, excepcionales, digamos, que van a durar durante dos meses de, de, de elevación de ingresos, centralmente por la vía impositiva que va a ser este que anunció Macri que va a ser para estos meses, bueno, este, hoy el, ministro, el nuevo ministro flamante, después de jurar como tal, este, lo que dijo es, vamos a mantener este, esta línea, vamos a, a actuar eh, en coordinación con Sandrelis para que el dólar no se siga moviendo, y eso hoy lo empezaron a hacer de manera bastante agresiva, y después básicamente convalidó lo que, lo que había dicho Macri. Después dijo que eh, está hablado todo con el FMI, que es otro... Este, que hasta ahora no, ha, no había dado señales, apenas terminó de hablar la CUNSA, el FMI emitió un muy escueto comunicado, donde básicamente dijo que están en conversaciones con los funcionarios de acá que están siguiendo atentamente la situación y que en algún momento viajarán a Argentina sin decir cuándo va a ser, supuestamente tenía que ser esta semana. Bien, el tema del dólar, ¿no? Fue como el eje, casi el único eje, que se planteó como casi único objetivo, uno creería de acá hasta las elecciones de octubre, frenar el dólar, mantenerlo tranquilo, eh, esa es, es, es una vía, digo, ¿en qué medida eso soluciona los problemas de los argentinos? Bueno, en principio, obviamente, si controlas el dólar, controlas los precios. Digamos, este, ya lo vimos la semana pasada, donde al día siguiente que la, el dólar había saltado su cotización 30%, los precios estaban teniendo remarcaciones que llegaban a ese mismo nivel. Entonces, la clave de hoy fue esa y apenas terminó de hablar la Kunsa, habló Guido Sanleris y lo que dijo fue básicamente este, un mensaje medio contradictorio, porque lo primero que dijo fue vamos a hacer lo que ya estuvimos haciendo la semana pasada, lo cual podía a priori no resultar muy tranquilizador, pero lo que uno vio hoy apenas este, abrió eh, la, la rueda, es que fueron bastante más agresivos, digamos, se mantuvieron en línea con, las, con los últimos días de la semana pasada, donde hubo más inyecciones este, de dólares en el mercado. Con una tasa de interés para las LELIX, que son el título con el cual el Banco Central absorbe pesos para sacarlos de circulación, muy alta. La semana pasada subió 10 puntos y se mantiene en ese nivel, 74%. Pero sobre todo, ya en el mediodía había intervenido tres veces vendiendo dólares. Vendió 60 millones este, apenas abrió la jornada, vendió otros 30 millones eh, pocas horas después y una tercera intervención este, pasado el mediodía. Bien. Eh... Digo, ya ni se habla de lluvia de inversiones, eh, ya quizás eh, el único objetivo es que el riesgo país no se vaya tan arriba como para poder acceder a algún crédito y pagar los vencimientos más cercanos. Digo, ¿cuán viable es eh, esa economía? ¿Cuán viable es ese proyecto? Eh, ¿Son necesarios esos capitales indispensables? Bueno, hoy, este, digamos, de acá hasta diciembre, obviamente lo que tenemos es un gobierno que está, eh, como venía, digamos, en el último tiempo, sostenido eh, en terapia intensiva por el Fondo Monetario, que depende de que el Fondo Monetario le dé los 5.500 millones, millones que le tiene que depositar, y después eh, que está tratando de sostener lo mínimo que puede sostener, que es este, la, la, una estabilidad financiera que casi se le desmadró, se le desmadró relativamente. Eh, la semana pasada, donde uno de los aspectos fue el dólar, pero el otro fue la destrucción de valor formidable que sufrieron este, los, las acciones argentinas, los bonos, etc. El Meraval cayó 48% el día, que, el día siguiente digamos a las la PASO, el 12 de agosto, fue la, la, la tercera caída más fuerte de las bolsas de todo el mundo y, y la segunda de Argentina, porque de hecho Argentina tiene el segundo y el tercer puesto en esas caídas bursátiles. Este, y los bonos argentinos, las acciones de empresas como el Banco de Galicia llegaron a caer 60% este, ese mismo día, 12 de agosto. Bueno, eh, esa destrucción de valor este, es, es el otro fenómeno que está que, que de la mano, de, digamos, del salto del dólar. Ahora lo que está tratando de hacer el gobierno es eh, volver a establecer un cierto control en esa situación, centrado en que el dólar no se mueva, actuar agresivamente, este, aparte de las ventas de dólares, lo que hicieron la semana pasada fue... Este, hacer que eh, los bancos reduzcan sus tenencias, con lo cual están obligados a vender dólares y eso aumenta un poco la oferta. Este, ahora, todo eso son medidas de contingencia para llegar este, sin descalabros al, eh, a las elecciones este, y a diciembre eventualmente. Este, junto con eso hicieron medidas paliativas para contener un poco el descontento. Son bastante pobres, eh, miserables. Si uno, si uno hace la cuenta, lo que perdiste en dos días con las remarcaciones de precios son eh, entre 15% o 20% del ingreso, en el mejor de los casos. Y para algunos ítems te van a devolver el IVA y van a tratar de que eso retrotraiga algunos precios y después te van a dar algo así como el 6 o 7% del ingreso promedio eh, por mes hasta diciembre. En diciembre se, se terminó todo, digamos. ¿Son esos 2.000 pesos? De... Claro, esos 2.000 pesos o, o las devoluciones de ganancia, que son, eh, de hecho, hay mayores beneficios para sectores de la clase media, digamos, que para los sectores eh, estratos más bajos. Pero bueno, todo eso son medidas de emergencia de contención y que en, en diciembre va a tener que ver quién gane cómo las hace. Ya después, este. Después hay un porque vos decías, eh, no se habla de lluvia de inversiones, pero curiosamente quien sí habló de lluvia de inversiones la semana pasada fue este, uno de los funcionarios muy cercanos a Alberto Fernández, este, ex funcionario, digamos, que es el ex viceministro de Manuel Álvarez uh -huh. Que es una conferencia donde, entre otras cosas, le tiró muchos eh, elogios a un funcionario a quien fuera funcionario de Macri, que es Luis Caputo, también dijo que, entre otras cosas, si la Argentina quiere tener algún tipo de crecimiento el año que viene, va a tener que prenderle una vela, como hizo Macri, a la lluvia de inversiones. Bien. Este, ahora, es un sí. este, es un aspecto, vos me preguntabas si es viable, deseable, etc. Este, claramente, lo que hemos visto, y una de las intríngules de la economía argentina en las últimas décadas, es que cada vez que vienen esos capitales, eh, por cada dólar que, que viene, se terminan llevando dos o tres, digamos, con lo cual es una apuesta que te puede redituar en el corto plazo, pero a largo plazo te sale bastante costoso. Desde que pensó la, la campaña eh, Alberto Fernández, o economistas de, del equipo, eh, se encargaron de llevar tranquilidad, que el pago de, de los vencimientos de, de deuda, sobre todo con el fondo, eh, están asegurados, es eh, un poco la estrategia de, de tratar de, de, de no generar miedo, que muchas veces genera pánico esa cuestión del default, ¿no? Digo, el título de tu libro viene muy interesante y a colación. Salir del fondo, ¿hasta qué punto y en qué medida es posible y cómo se puede salir del fondo sin que eso, bueno, nada, lleve a esa catástrofe que nos venden que puede llegar a ser un default? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que si uno repasa la, la historia argentina, eh, la verdad es que hemos terminado en las peores catástrofes económicas eh, con el Fondo Monetario. digamos. Si uno mira eh, en los años eh, tanto de Alfonsín, al final de su mandato y al comienzo de Menem, este, había un programa vigente con el Fondo Monetario. Si uno mira el 2001, este, que fue una de las crisis más eh, severas, eh, primero cuatro años de recesión y después el corralito, el hundimiento económico, la mega devaluación, etcétera, también estaba el Fondo Monetario detrás. Y en todos los casos, la, la raíz de, ese, de, esa, de esas crisis estaba en la imposibilidad de pagar la deuda y el esfuerzo realizado hasta, hasta el último minuto, hasta el último dólar, hasta, hasta que el Banco Central no podía sostenerlo más, para pagar esa deuda, digamos, este, en un, las dos veces. Eh, por solo más esas dos, digamos. después tuvimos la crisis de deuda de comienzo de los 80, que dejó la dictadura, etcétera. En todos los casos, eh, la deuda era la, la, la gran variable que dominaba la, la política económica, la deuda era impagable y el, el, los intentos de este, cumplirla, de evitar lo, los quiebres que al final terminaron siendo inevitables, produjo descalabros económicos como hiperinflación, salto de la pobreza, este, etcétera. En ese sentido, eh, el planteo que venimos realizando, bueno, yo soy parte de asesor de Nicolás del Caño, eh, miembro del, del Frente de Izquierda Unidad, eh, uno de sus asesores, este, lo que venimos planteando es eh, tomar eh, una acción enérgica antes de llegar a esos resultados de calabro económico, de pobreza, etc., y creemos que, que sí se puede, digamos. En, en principio lo que nosotros planteamos, que es este empezar por invertir las prioridades, eh, rechazar el hecho de, que la, de la, que la deuda tenga que ir en primer lugar y, y eventualmente, eh, eh, además de investigar sus ilícitos, porque está lleno de ilícitos, repudiar esa deuda este, es algo que existe y ha ocurrido muchas veces en la propia historia de, lo, de los estados, este, digamos, eh, capitalistas. Digamos. O sea, si uno mira, este, eh, eh, digamos, esta idea de que es imposible repudiar las deudas o de que o que, que sea devuelta algo muy excepcional en realidad no era tan así ni siquiera si uno mira la historia eh, por ejemplo Argentina que tuvo cinco o seis repudios de, de la deuda este, sin que hubiera ni revoluciones ni, ni que la clase obrera que tomara el poder como planteamos nosotros sino que un gobierno este, como bueno hizo Rodríguez Saá de hecho de, Sistémico. Sistémico, Dentro claro. Sistémico y recurrente, digamos. O sea, eh, en América Latina todos los países tienen cinco o seis repudios de deuda. Países como Francia o como Inglaterra en su pasado tienen muchos repudios de deuda. En ese sentido, no es algo que, que no se haga lo que nosotros planteamos, pero lo que sí planteamos es que sea parte de un plan, que sea preventivo y que no venga después de pagar toda una serie de costos terribles como ha ocurrido este, en otras ocasiones. Costos sociales, por ejemplo, 2001. Sí, por supuesto. Digo, eh, pero... Pareciera que, que, que en estos tiempos eh, las finanzas como que tomaron el timón de, de la economía y ya arrasan con cualquier otro plano, como el plano productivo de la economía real. No, Estamos hablando solo de eso, entonces daría la sensación de que son tiempos distintos. ¿no? Eh, sí, no tanto tiempos distintos, sino como una este, justamente el, el FMI adquirido desde los años 80 un rol específico que es ser parte del de, eh, eh, ariete, por decirlo de alguna forma, el, el, el que juega un rol de chantaje para justamente mantenerte en el mal negocio de la deuda, digamos. O sea, el FMI en los años 60 o 70 era el agente de, las, de los cambios estructurales que se enfocaba centralmente en que los países pudieran este, resolver una crisis de balanza de pago. Es decir, que pudieran, cuando, cuando tenían un déficit operativo de dólares porque tenían, eh, importaban, compraban del resto del mundo más de lo que vendían, hacía un plan de ajuste para resolver eso. Bueno, ese rol ya era un rol eh, imperialista, por decirlo de una forma, un rol eh, que estaba ligado también a, a asegurar los intereses de las inversiones de las empresas norteamericanas, europeas, etcétera. Pero se ha ido reforzando desde los años 80 su rol de agente de cobro, este, que no es formal, digamos, pero lo que hace básicamente es preocuparse por cómo el país este, evita los defaults, se mantiene pagando y hace todos los ajustes que tenga que hacer, para este, hacer sustentable su deuda. Esa es la, la variable principal de intervención del FMI. Este, en ese sentido, eh, la asistencia del FMI siempre está en función de ese objetivo este, eh, y, y, no, y no es que es una ayuda a los países, sino a los acreedores. Digamos. En ese sentido, salir del fondo es salir de este chantaje este, y cambiar los términos de discusión. Yo creo que, obviamente, eso lo que no se puede, por lo que vos decís de la financiación, es no se puede hacer en abstracto. Uno no solo puede decir, eh, no pago la deuda y rechazo eh, al fondo monetario, sino que tiene que ir ligado a la discusión de qué cambios importantes hacemos para que eso eh, no, no golpee de lleno a la economía. Por eso digo, salir, de, salir del fondo, ¿no? El, el título del libro eh, y el repudio de la deuda como que es lo rimbombante, ¿no? Digo, lo más ruidoso. Eh, ahora, me imagino que hay un montón de medidas o herramientas eh, económicas y financieras que de pronto desde el espacio político eh, y, y en el libro se deben plantear, por ejemplo, nacionalización del sistema financiero de, del comercio exterior. Contanos un poco algunas de las, de las medidas más salientes, más importantes. Bueno, eh, centralmente sí, esas dos son eh, parte de un, de un conjunto de iniciativas de emergencia, digamos, junto con el repudio de la deuda y la, el rechazo al, al plan del FMI, el, la nacionalización de la banca este, que hoy centralmente, si uno mira ejemplos como por ejemplo el caso de Grecia, este, apenas dijeron que iban a discutir eh, la deuda, que nunca ni siquiera la, la renegociaron, digamos o sea, querían discutir con la Unión Europea los términos de un programa parecido al del FMI, apenas dijeron eso, empezó una salida de capitales formidable que se llevaron alrededor de 100 mil millones de dólares en pocos meses. Bueno, este, en Argentina de hecho estamos viviendo con un, eh, con un gobierno que todavía este, está en crisis, está, está de salida, pero que hasta ahora venía diciendo que, que había que ser el mejor alumno del FMI, de todos modos se iban en promedio 2.000 millones de dólares por mes. digamos este. En ese sentido, la nacionalización de la banca sería en primer lugar para cortar los mecanismos de la salida de capitales, de la fuga de capitales. Ese sería un primer elemento. Ahora, el segundo elemento también es garantizar la existencia de crédito para la producción, para el consumo y demás, que ese canal de, de financiamiento no se vea cortado por, este, por el hecho de repudiar la deuda. Y tercero, para salir de lo que es hoy un aspecto probablemente más delirantes de la política económica que viene instrumentando Macri, que es el tema de las LELIC, digamos, que es una bomba de la que todo el mundo habla. Este, funcionarios como Sandleris hoy volvió a decir que no es ningún problema y la, la midió, eh, comparó con lo que era su nivel el año pasado y demás para reafirmar que, que no, no había ahí nada que inquietarse, pero lo, lo hecho es que está pagando algo así como, si uno hace las cuentas este año, se va a pagar algo así como un billón de dólares, eh, de, de pesos, perdón, eh, sería mucho más si fuera un millón, un millón de pesos, de intereses eh, por, por, ese, por ese descalabro monetario. Es decir, estamos ante, eh, si uno hace las cuentas, más o menos un 5% de déficit, que es el déficit cuasi fiscal, este, por año que se suma a los 3,5 puntos de déficit, eh, 3, de, punto de, déficit, de, de déficit financiero para mostrar que hay un desequilibrio enorme de la economía. Bueno, la nacionalización de la banca también es parte de desarmar todas esas, esas bombas, digamos. Bien. Eh, ese es un el primer aspecto. El segundo tiene que ver con la nacionalización del comercio exterior, es decir, un monopolio del comercio exterior, que en Argentina eh, hay experiencias como esa, como por ejemplo el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, el IAPI, que se instrumentó durante los años, eh, empezó en los años 30, y, y continuó durante los años de, de peronismo, de peronismo. De peronismo. Este, uh -huh. y que mostró digamos que el, el Estado puede centralizar las compras, eh, eh, digamos eh, comprarle a todos los, los productores los productos que serían de exportación y venderlos en nombre de, digamos de, de, del propio Estado y, y decidir qué se hace con esas divisas. Yo creo que esa empresa fracasó entre otras cosas porque terminó subordinándose a los intereses de los grandes terratenientes, que sería otro punto que también hay que, hay que discutir, pero que mostró digamos que esta idea de concentrar eh, todas las, las divisas que, que entran, de, que podrían entrar del exterior y, y definir de manera este, eh, democrática, debatiendo que, que participe la clase trabajadora y los sectores populares, en discutir cuáles son las prioridades para, para eso, eh, es posible, digamos. Y digo, eso sobre eh, el mundo financiero, que decíamos hoy tiene el timón o, o ganó un montón de protagonismo. Ahora, si, es, si, si hay una banca pública, pongamos, ¿no? Eh, para que haya dólares, supongo yo, divisas en esa banca pública y no se fuguen, una banca pública estatal o bajo dominio estatal. digo Para generar esas divisas, lo que tenés que hacer es, o en un sistema capitalista o, o sistémico como hoy en día, tenés que darle alguna rentabilidad a un, a un empresario, como puede ser dueño de un campo. ¿no? Eh, pongamos el campo, que digamos es como el, el generador de divisas histórico en la Argentina. ¿Cómo haces para que esa gente en el campo, por ejemplo, facture esa producción para que te la facture acá en Argentina, esas divisas queden en Argentina y no se vayan de ese sistema financiero estatal? Eh, ¿Me explico? Digo, Evidentemente hay, unas, hay resistencias y un montón de medidas en un montón de sectores. Eh, digo, La 125 fue un intento muy eh, tibio de quitar, tratar de quedarse con algo de esa renta y terminó mal. Eh, ¿cu ¿Cuáles serían otras medidas en la economía real para poder... Eh, eh, no, a cabo el programa. Por, por lo que decía, 125, obviamente lo que estamos discutiendo depende de, de la movilización de la clase trabajadora, de los sectores populares. Obviamente no es algo que vaya a tomar seguramente no Macri y mucho menos Fernández, si no, si no, tiene que, si no hay un sector eh, movilizado muy amplio que se le imponga, es decir, que solo pueden surgir como medidas eh, de la movilización de la clase trabajadora, que, que empiece hoy ya a luchar contra, contra el ataque que está sufriendo. Eh, nosotros hemos planteado como exigencia a los sindicatos eh, un paro general de 36 horas. Ahora, no esperar, porque cada minuto que esperás va avanzando un ajuste que nos van imponiendo... Este, por, por efecto digamos, del golpe de mercado, etc. Este, pero en ese sentido, esa es la fuerza social que tiene que ponerse a la cabeza, tomar medidas contra, contra el ajuste que está ocurriendo y desarrollar un programa político alternativo. Con esa fuerza, este, eh, desde el punto de vista de, de cómo se articularía, este, eh, eh, en principio, retomando lo que decía Ariapi, este, eh, eh, la idea sería que el Estado, o sea, que nadie le venda al exterior, sino que sea el Estado el que controle ese comercio exterior, que hoy lo controlan eh, 50 empresas. Digamos. Sí. Si vos mirás, eh, hay 10 empresas cerealeras que son las que compran y deciden cuándo les conviene vender, manejan las co según la cotización del dólar, según si va a haber un cambio las retenciones o lo que sea, deciden cuándo ponen las operaciones y a veces cuando saben que va a haber un cambio impositivo, un cambio en las retenciones, eh, adelantan o, o, o retrasan declaraciones para hacer millones con maniobras que son claramente fraudulentas. Algunas de ellas están muy investigadas en 2006, 2007, los años previos a la 125. Este, bueno, lo que, lo que hablamos es que en vez de que sean esas 10 empresas que en ese sector, pero también tenés 10 empresas automotrices que venden, este, ¿qué sé yo? el 60% de los coches que se hacen en la Argentina se venden al exterior, ahí tenés también una serie de empresas que controlan este, una gran apropiación de divisas, bueno, que no sean ellas, sino que sea eh, el Estado, a través de, una, de, de, de ese monopolio, el que... Eh, se apropie de esas divisas y que después decida, obviamente, si hay que producir un auto en Argentina, ese auto eh, requiere, hoy requiere un 40-50% de, de piezas este, importadas y eso no va a cambiar en el inmediato. Ahora, este, ¿por qué? En función, tiene que estar determinado en función de las ganancias de las empresas, de cuánto le conviene ganar acá, cuánto en Brasil, cuánto en etcétera, este, y no en función de cuál es la necesidad real de que se produzcan esos autos con esas determinadas piezas este, importadas, Bien. ya sea para exportar o para el mercado local, etcétera. Y lo mismo en el sector, este, en el sector agrario, donde obviamente un, otro planteo del, del, del, frente, del Frente de Izquierda Unidad es este, la, eh, apropiarse del conjunto de la renta agraria, que no significa la rentabilidad del capital, sino lo que se llevan los terratenientes. que En la Argentina sabemos que hay 4.000 terratenientes que tienen ellos solos un tercio de, de toda la propiedad terrateniente y que lo único que hacen es sentarse sobre sus contratos de arrendamiento para facturar este, una parte de esa renta agraria. Bueno, esa parte de la renta agraria eh, que hay que apropiársela, digamos, porque va a los bolsillos de esos sectores y eso son eh, plata que se traduce en fuga de capitales, etcétera. Muy Después bien. el capital agrario podrá producir, pero sobre la base de una, de una tierra que tiene que ser también nacionalizada. Bien. O sea, una economía dirigida por, desde el Estado. Una economía este, dirigida por la clase trabajadora desde el del Estado y donde se, se cambien los términos, digamos, donde, donde la clave esté puesta en fortalecer eh, la, la inversión pública, este, el desarrollar las empresas este, de carácter público, todas de, eh, gobernadas democráticamente por, los, por la clase trabajadora. Esa es la, la perspectiva que, que planteamos. Digamos. Muy bien. Esteban, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.